Bienvenidos a Trotaván, viajando por Estados Unidos. Hoy los voy a llevar a Sanibel, Florida. Localizada en el Golfo de México, la isla Sanibel es una gema por descubrir. Las playas de la isla atraen a turistas de todo el mundo, no solo para disfrutar de sus costas, pero también para colectar caracoles. Tanta gente se ve agachándose a juntar conchas y caracoles que los locales le han llamado a esta postura la inclinación de Sanibel. Otro de los grandes íconos de la isla es el faro de Sanibel o más comúnmente llamado la luz de la isla. El faro está al este de la ciudad y fue construido en 1884. Desde su construcción hasta 1949 el faro funcionaba a querosén hasta que la ciudad decidió automatizarlo. Sanibel es un lugar fantástico y lleno de actividades para pasear. ¿Tú qué crees? Déjame los comentarios abajo y no te olvides de suscribirte a mi canal para más viajes por Estados Unidos.